esta diapositiva está consta lo que son los tres pilares para la responsabilidad social empresarial estratégica los tres pilares abarcan lo que es la cultura organizativa los grupos de interés y la, el, los asuntos relevantes en lo que es la cultura organizativa tenemos el conjunto de elementos interactivos fundamentales generados y compartidos por los miembros de una organización es un concepto centrado en cómo las personas perciben e interpretan sus organizaciones. Es decir, eh, si un profesional eh, o un, un empleado eh, tiene tienen sí bien definido los objetivos que quiere que quiere alcanzar la, la organización en la que trabaja y ese eh, y es apoyado de cierta manera en, en, el, eh, en esto, eh, se dará, se dará un, buen, un buen resultado por parte de ellos, puesto que ellos son, son manifestados por parte de, de la empresa los objetivos que quieren impartir hacia la comunidad la búsqueda del compromiso por parte de la empresa y de la ampliabilidad por parte de los profesionales es un elemento central en la cultura y en una potencial palanca para la responsabilidad social empresarial como le dijimos si, si el personal que labora en cierta organización en cierta empresa está informado tiene toda la información eh, de, en lo que respecta a los directivos que cuál es el objetivo que buscan alcanzar y lo hacen conocer eh, a través de toda de toda su organización pues habrá una cultura más eh, relacionada más eh, que, que quiere que sabe qué objetivo se desea alcanzar el otro pilar es la relación con los grupos de interés la relación con otras organizaciones sirve como un auténtico intercambio de valor la orga, las organizaciones se relacionan con diferentes grupos de interés y esta relación es clave para desarrollar los procesos de planificación estratégica la eficiencia no se medirá respecto al resultado final, sino respecto a la armonía del reparto. Es decir, se debe tener eh, en cuenta y tener presente siempre que... Estos tres pilares son fundamentales, no se debe tener mayor énfasis o mayor hincapié con respecto en este caso a lo que es la relación con grupos de interés, ni dejar de lado a lo que es la cultura organizativa y menos aún lo que son los asuntos relevantes. Siempre tiene, se tiene que tener en la misma línea estos tres puntos, eh, porque toda eh, la, eh, la armonía, eh, perdón, para lograr alcanzar el, el objetivo final es respecto a la armonía del, resparto, del reparto, no solamente a una parte. Para el buen desarrollo y resultado de las relaciones con grupos de interés, se considera fundamental establecer una cultura y un lenguaje en común. Es decir, que se tenga un, una relación buena ¿eh? ¿Sí? y que se quiera lleva, eh, llegar todos a un mismo objetivo los asuntos relevantes la selección de unos asuntos u otros es fundamental para avanzar hacia la responsabilidad social empresarial estratégica el mayor activo que aportan las empresas a la sociedad es maximizar el valor de lo que se hace bien como parte de su habilidad uno de los motores para definir los asuntos de relevancia son la gestión de riesgos y las oportunidades estratégicas para finalizar tenemos eh, esta este tema que hablas un, un poco sobre lo que es la, responsa, eh, la responsabilidad social empresarial y los profesionales. Tiene como objetivo analizar la perspectiva de los protagonistas individuales dentro de cada empresa. La responsabilidad social empresarial interna se asocia naturalmente con los recursos humanos la política de recursos humanos de las empresas no han dejado de evolucionar y mejorar en los últimos decenios la creciente preocupación por la conciliación de la vida profesional y personal y por la diversidad de las plantillas que representa una tendencia positiva para las empresas es decir eh, en, en todas las organizaciones el factor principal el factor primordial deberían ser el recurso humano puesto que todas estas están conformadas por personas y sin, sin lo que hagan las personas no va a poder llegar la empresa a ningún lado, todo depende de, de ellas y más aún en el momento que eh, la empresa quiere llegar, a alcanzar sus objetivos, tiene que tiene que tener siempre presente que si da un buen ambiente, da una buena atención a sus empleados, a sus profesionales, ellos también van a, a dar lo mejor de sí, eh, van a tener la capacidad y van a tener la respuesta que, que necesita la empresa para poder desarrollar todos los procesos a los cuales ellos están prestando. Asimismo eh, se debe tener presente que si las empresas eh, eh, lograran eh, provocar en, en los empleados una, un, una manera de que sus trabajos no, se, no, se, no sea tan una manera obligatoria, el hecho de que tienes que trabajar si, quieres, si, tie, si tienes que tener eh, un recurso económico, no es tanto así, tiene que haber eh, tener, eh, perdón, impl, eh, saber aportar hacia ellos una manera de libertad dentro de sus trabajos para que ellos tengan una, una creatividad y puedan desarrollarse de mejor manera, puesto que así tanto la empresa como ellos van a conseguir eh, lo que desean. Bueno, esto es todo eh, la presentación que se ha dado acerca de, del tema de qué es la responsabilidad social empresarial. ¿Algún, ¿Alguna duda que, que necesiten? Estaré presta para ayudarles. Muchas gracias.